Según el dirigente comunitario Juan Bos Olivares Beato, después de las 8 de la noche, el sector Vista Vistalvalle Valle es tierra de nadie. Se queja por el poco patrullaje policial en la zona. Respecto a lo que el presidente dice de la, de, de la, de la, de la policía aquí, la policía no está haciendo el trabajo, que este barrio necesita que ellos hagan. Nosotros nos reunimos con la maestrada encargada de música aquí y ella nos manifestó a nosotros que el mayor era parte de la comisión pero el mayor pasa frente a donde está la corrupción y no se pasa quien ha dicho que nosotros en los próximos días vamos a paralizar este barrio estamos en coordinación con los demás dirigentes comunitarios para que nos apoyen porque esto es un desastre literal y un desastre aquí la policía no está haciendo el trabajo que nosotros esperamos que este pueblo espera que ellos lo hagan y NTN